Estimados amigos, amigas, compañeros, compañeras, eh, tengo que darle una muy buena noticia, una buena noticia para la justicia, para los derechos humanos, para la condición humana, para la dignidad, para la decencia en este país. Eh, hace algunos minutos he tomado conocimiento que en una causa por el delito de torturas, en que soy abogado querellante, eh, se ha confirmado por la Corte de Apelaciones de Muco la sentencia en contra del ex agente de la DINA y ex coronel de ejército, don Cristian Lavey Galilea. Tres años de cárcel eh, con pena efectiva. Eh, eh, creo que es una buena noticia. Creo que eh, las torturas que fue sometido mi representado, don Harry Vera ven luego de más de 40 años por fin la justicia, creo que se desmoronan también eh, los pretextos, las justificaciones, los insultos que nos endilgaron permanentemente diciendo que esto era un montaje, que nosotros estoy, nos inventábamos, nos amenazaron con querella que nunca presentaron porque sabían que no tenían ningún destino, pero la verdad se ha impuesto, eh, la corte de apelaciones de Tomuco ha condenado, a tres años de cárcel por pena efectiva en esta causa, tiene otras, ya verá cómo lo arregla las otras, pero en esta es pena efectiva al ex eh, integrante de la DINA y jefe de la escolta de Pinochet, Cristian Labé Jalilia. Es un buen día para los derechos humanos en Chile. Saludos amigos.